Estamos estamos estamos y estamos en comunicación telefónica también, también, también. con lo, lo que sigue Porque estamos empezando a transitar esta Semana Santa uh -huh. Hace un rato mencionábamos qué iba a pasar con el transporte Porque anuncian un paro, qué va a pasar sí. eh, en estos días lo, lo que aclaramos es que va a ser para la semana que viene Si es que sucede lo del paro, eh, no, tiene, no, no incluye la Semana Santa Semana Exacto. Santa funcionaría normal Hasta ahí, normal Sí pero hay otro montón de servicios sí. que pueden verse afectados por esta Semana Santa que está comenzando y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Celeste Vales, que es subsecretaria de Gobierno del municipio de San Miguel Tucumán, para obtener más detalles. Celeste, bienvenida LB7. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por tener estos minutitos. Para poder charlar y que nos cuentes cómo se van a ver afectados o no los servicios en esta Semana Santa. Sí, tenemos eh, estos días que para muchos serán de descanso y tenemos en, en los servicios municipales horarios eh, diferenciados de trabajo. Eh, por ejemplo, eh, la recolección de residuos, eh, eh, no, Va a funcionar, eh, este jueves va a funcionar eh, la recolección normal. Uh -huh. El viernes eh, sí va a ser recolección reducida, solo eh, dentro del microcentro, eh, la de urgencias, eh. por eso se pide que el eh, vecino recién saque el el día sábado, ¿sí? para no tener las, las, las bolsas en la cama. Bien, día sábado entonces, entonces que saquen los residuos. El sábado preferentemente Hoy jueves normal y el y recién el sábado que lo saquen. Bien. Muy bien. Eh, vos decías el, el homies, y si los ómnibus. Sí, los ómnibus también tienen frecuencias este, diferentes. Jueves va a según lo que informaron, con eh, los horarios de los días sábados y el viernes va a funcionar con los horarios el viernes santo, con el horario de circulación de los diarios. Bien bien, con respecto ahí para para tener en cuenta las esperas, los traslados uh -huh. ahí vamos sí, exactamente, ¿Vamos? el usuario tiene que estar atento a eso por el tema de las esperas claro, uh -huh. más celeste que cuando llega Semana Santa nos, nos vamos a la casa de un familiar nos vamos, también otro lugar que se usa mucho en Semana Santa es el cementerio uh -huh. sí, los el cementerio municipal es el, el, el, el cementerio del oeste y el jardín eh, van a funcionar de 8 a 18 horas Bien. Un horario corrido. Y el cementerio del norte sí tiene un horario que es de 8 a 12 y de 15 a 18 horas. Uh -huh. Bien. Perfecto. Ese corta ahí en el medio. Sí. Perfecto. Sí. Tenemos entonces... importante eh, porque van a hacer las visitas y para, para que no se encuentre este en horario uh -huh. que no es correcto. Bien. Ómnibus. Ya hicimos el Recolección repaso Recolección de basura. Recolección de residuos. Ya está también. Eh, ¿Qué va a pasar con, con la actividad comercial? Uh -huh. El comercio eh, hoy trabajaría, eh, según lo que nos dicen, normal o a disposición de cada propietario. Todo el santo, no hay comercio y el sábado, bueno, trabaja en horario normal. Bien, bien, bien, bien. El, el, se entendió, perdón, viernes santo. Bien. Sí, sí, sí. Y después también algo que, que nosotros mencionábamos haciendo un, un paréntesis en estos días también cuando nos fueron llegando consultas, que muchas veces va a depender del rubro. Claro. Exactamente. Sí. Por eso hay, hay comercios que dejan eh, a decisión del propietario si, eh, eh, si es conveniente abrir o no en los, en los horarios normales. Uh -huh. Y creo que hacer un feriado completo, digo, mañana, si el que abre va a tener que si, pagar, <risa> pagar, pagar el doble al, al trabajador, ¿no? Eso sí, lo... eso también es otra decisión del propietario este si al tener que pagar doble eh ¿le es conveniente abrir o no. Claro, bien, bien, con respecto a la a la salud, ¿cómo, ¿cómo se van a estar manejando estos días? Bueno nosotros tenemos eh, las guardias eh, que funcionan en el CAC 2, que de... Eh, CAC número 2 está ubicado en la calle Marina Alfaro al 1400. Bueno, hay, hay guardias de emergencia, en la asistencia pública y el CAC este que funciona las 24 horas con guardias. Bien. Para emergencias. ¿sí? Perfecto, perfecto. Suele ser este algo que, que nos van en, preguntando. Sí, y después también el mercado Dorrego. Eh, que Va a funcionar el jueves y el sábado. La atención uh -huh. del Mercado Dorrego, eh, hay el Mercado Nuevo, en la Avenida roque de París Alfaro, ¿sí? Eh, ese funciona de 9 de la mañana hasta las 15 horas. Bien, está perfecto, digo, bien? porque la gente también va a querer hacer compras justamente ahora para esta Semana Santa. Exactamente. Uh -huh. eh, el viernes Santo y el domingo el Paco va a funcionar de 9 a 15 horas, perdón. Y después este jueves y sábado en los horarios de asistencia normal que es de 9 a 15 de 18 a 21. Perfecto. Muy bien, muy bien. Okay, no. Entonces, anotados los horarios, queda sí. toda esa información girando aquí en el aire. No sé si queda... Eh, Celeste algo más para para sumar alguna celebración algo que, que se lleve adelante desde el municipio y que nos quieras comentar eh, sí podemos invitar a todos los vecinos de San Miguel de tucumán que el día tanto el día mes sábado y el domingo se realizará la feria gourmet en, en la zona del lago San Miguel bien es, este, una actividad tan Tan linda y que se puede disfrutar en familia, aprovechando que muchos van a estar eh, descansando y disfrutando este fin de semana en familia, están todos invitados. Bien. Muy bien, a bien. prepararse Vaya. porque va a llegar mucha gente. ¿eh? Vayan en ayuna. Sí. Vaya. Ah, sí. Así es. Sí. Se come rico, se come rico, así que a disfrutar. Nosotros agradecidos, Celeste, con vos por tener esta información ahí de primera mano, como siempre, saben que lo que necesiten uh -huh. difundir, acá estamos. Gracias a ustedes y que tengan un excelente fin de semana familia. Gracias. Gracias. Igualmente Celeste Vale, subsecretaria de Gobierno de San Miguel de Tucumán.